En este vídeo vamos a ver la actividad Elección de Grupo. Para ello, primero estamos en un aula que tiene una serie de grupos, grupo 1 de mañana, grupo 2 de mañana y grupo 3 de, de tarde, y tenemos una serie de estudiantes en el, en el aula. Y si bien podemos crear los grupos manualmente y asociar a las personas manualmente como participantes, por otra parte tenemos la opción de poner una clave a los grupos para que los estudiantes se escribe en el aula con esa clave y por tanto deberá asociar a los grupos correspondientes. Y esta sería la tercera opción a la hora de asociar a estudiantes a los grupos. Bien, pues para ello activamos la edición y agregamos un recurso que sería elección de grupo. Aquí pondríamos el nombre. Selecciona el grupo al que pertenece Una descripción opcional. Una serie de opciones para permitir que se pueda... Marcar los grupos, que los resultados sean visibles o no, que se permita modificar una vez elegido un grupo, se puede elegir otro, ¿no? distintas opciones que podemos personalizar. Y aquí lo importante, de entre todos los grupos que tengamos, que en este caso solamente tenemos tres, pero podemos tener otro tipo de grupo, aquí vamos a ir seleccionando aquellos entre los que los estudiantes van a poder elegir. Bueno, en este caso serían los tres y eh, guardaríamos los cambios. Bien. Si ahora accedemos como un estudiante, como vemos aquí arriba, voy a actualizar la pantalla para que me aparezca, ya me aparezca el, la nueva actividad. Si estamos como un estudiante y accedemos a esta actividad, pues vamos a poder seleccionar a qué grupo pertenecemos. Pues vamos a decir que este estudiante pertenece al grupo 3 tarde. Vuelvo a la elección y ahora si vuelvo otra vez a la pantalla del profesor, si me voy a participantes o si voy a la pantalla de grupo vemos que en el grupo 3 ya hay una persona. ¿vale? Al estudiante, al haber, al haber marcado esa opción de la actividad, ya queda incluido en el mismo. Igualmente, si lo vemos de el participante, vemos que el alumno 1 ya está asociado al, al grupo. Si fuésemos nosotros como profesores, igualmente, a la actividad, también veríamos esa información. En el grupo 3 de tarde ya se, se ha incluido una persona. ¿vale? Aquí también podemos, podemos ver con este botón las personas que están incluidas. Otra opción interesante que podemos utilizar con la selección de grupo, en este caso hemos, hemos hecho un ejemplo basado en que tuviésemos todos los estudiantes de una asignatura y que queremos que cada uno eh, seleccione a qué, a qué turno eh, pertenece, pero un otro, en otro ejemplo podría ser tenemos a todos los estudiantes y tenemos eh, los grupos de prácticas en el laboratorio. El grupo de prácticas pregunta que cabe 10 personas, pues en ese caso necesitamos 8 grupos, los crearíamos primero, grupo prácticas 1, grupo prácticas 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5 6, 7, 8. Cada uno de esos grupos pues, asociado a un horario, ¿vale? que se les informaría a los estudiantes. Entonces, como cada grupo tiene un cupo, no cabe más de 10 personas, pues tenemos esta opción aquí, limitar el número de participantes permitidos. En ese caso habilitaríamos, dedicaríamos cuántas personas caben a, a los grupos, en este caso serían 10, Fíjense aquí que al activar la opción esta aparecen estos corchetes, en este caso caben 0 personas cada uno y al aplicar ya hemos dicho que caben 10 personas. De esta forma cuando los estudiantes se empiecen a, a marcar los grupos a los que pertenecen, cuando uno se llene ya los siguientes estudiantes no se van a poder eh, apuntar a esos grupos. Bueno, con lo cual estamos viendo otro caso de uso para esta, esta herramienta que vemos que es sencilla y nos puede servir en... En los casos en los que deseamos, por una parte, organizar a las personas en grupos con una información que ellos ya saben, y por otra parte, dar libertad a los estudiantes para que eh, se organicen en los grupos de práctica en los grupos de trabajo, en lo que pueda ser. Que sería una alternativa al tradicional email que nos mandan cada grupo con los nombres de los componentes o el de papelito que pasábamos de esta forma, lo tendríamos todo eh, directamente en el, en, el, en el aula virtual. Eh, además, si volviésemos otra vez a esta pantalla, eh, desde este desplegable, ver una respuesta también, vamos a poder ver la información eh, por columna, digamos que ya ha acabado el plazo para que se seleccionasen lo, los estudiantes, vamos a decir que este fuese el caso de los grupos de prácticas, no este de aquí que tenemos antes, sino en el grupo de prácticas 1, 2, 3, 4, 9, hasta el 8. Aquí ya tendría a todos los alumnos en sus corrientes grupos, 10 aquí, 10 aquí, a lo mejor 9 no aquí, porque en total son 29. Pues desde aquí también puedo descargarme esa información en Excel. Bueno, bueno, en estos otros formatos. De tal forma que después yo ya me hago mis listados, me hago mis plantillas, o bueno, ya lo que quiera con esta información. Para que tampoco estaríamos atados a tener que tener solamente esta información desde, desde el aula virtual.